Kouba no kokoro furueru rete wa mono ga Now this just in, police uh, officers in Lancaster, Pennsylvania were asking people to be on the lookout for a man who robbed a store. And I think, yeah, I think we do, we do have his description. Can we take that? Let's take his description. ¡Pues me cago en tus muertos! Eh, ¿por qué no sales de dos? ¿Me cago? ¿Qué está pasando en el stream, tío? Me cago Dios, qué mal va, tío. Valora últimamente, os lo juro. Viste el matado, ¿eh? Matar, hermano. hermano una puta skin rosa ante una skin pocha de esa fea no te lo ni tú a membro que hace el hombre y yo que hace el hombre tío que hace el hombre que hace el hombre <risa> <risa> normal ellos se han matado a ah, pami de esto de españa en plan hermano si me llegas a matar con un revólver yo me cago en tu puta madre <risa> Así, de buena, ¿sabes? De buen rollo. Dame. Es eh, por, el, por esto, tío, por el LOL. Porque es una colaboración del de LOL. Mira qué personaje, ello Ponta de fusa que te voy a dar poco, compadre. Y qué asco de Reyes. Vete para acá, perra. ¡Toma! ¿Qué? Espérate, no te he oído. ¿Qué? Ah, qué verdad, que lo he matado, ¿no? Perdóname. No, amigo. ¡Qué churra! Ellos, y eso. Mirad la Rey tochipea, ¿eh? Hermano, no muere la raíz. La madre que me parió, tío. Y ahora la Viper. Os lo juro de corazón que hay que se desgraciado, hermano. <risa> me quedo con su Julio. <risa> son lo que son lo que juegas, ¿sabes? Papá papajido. bro, que se nota ello, ¿eh? que yo no soy un puto, eh, sabes, ni plata ni oro, ellos. ¿eh? Soy un jugador, ¿sabes? Serio, de, de competitivo, ¿sabes? Voy a ganar. ¿Cuándo? ¿Qué Que me hace la misma de antes. Tú eres tonto, ¿qué te pasa? Me da igual, no le da tiempo, si eh. claro. Puedes jugar o hacer algo. Bro, te he matado a la Viper, ya no tienes que hacer nada. Solo... ¡Yo, interrumpelo! ¡Yo! Matado, la está defusando. Qué matado, hermano. Pío, qué fatiga, hermano. Quítate, vamos. Malito, malito, campeón, te lo juro. Menos mal, matar que arquera de verdad. la acabo de planchar la oreja al callo que flipa, ¿sabes? Tiene la orejita planchada. Si son tan malos como pienso, van a venir todos por ahí. O sea, en plan... Vendría ahí Gracias ahí. Creo que es la única persona normal, tío Ya, he rotado de... Eh... Claro, no, no Yo no he rotado, claro O sea, solo que me ha rayado, coño Que la peña se fuma... Ah, vale La peña se fuma Otro que ha tocado en la... el rotado el fénix Me mata Pues sí Apuntando aquí de malo, ¿eh? Vaya, te la... Voy a dar la vuelta Pues a ver... Pues sí, hermano Después de haber hecho un fake eh, Fake A A ver, dos contra uno O sea, yo creo que me lo puedo hacer fácil Intuye, papajillo ¿Cómo jugaría las personas malas de valor? En las esquinas todo el rato Con miedo y agachado Esquinas todo el rato miedo y agachado Vale, o sea, aquí ya he dejado Y he... aquí está el otro Gente larga, ¿no? O sea, ¿cómo jugaría un manco ahí? Me cago en tus muertos Vamos a hacer la típica, ¿no? O sea, literal Va a venir por este lado, ¿no? A ver soy demasiado bueno o, o bueno, no sé No me corresponde este elo Qué este aburrimiento, no me corresponde este elo, tío Juego mucho mejor que esto El callo va a venir aquí como un subnormal, ¿no? Vale Y yo mmm, me quedo flipado eh, De la asis, es que puede llegar a tener a alguien con los antimacros, Como la Viper esa ¿Habéis visto que el muchazo me lo ha dado directamente en La redirección de su tiro en forma de racima Ha sido cabeza, cabeza, cabeza, cabeza, cabeza Y ya, pues está matado, ¿no? encima mira qué malo es, tío ¿No vas a decir que, que me has matado tú, bro? sin si ningún tipo de... Qué buena la puta 6, tío En nuestro equipo, hermano Esa es, coño Con una mirilla que ni una... O sea, una persona con gafas no vería O sea, Yo no veo esa mirilla, tío ¿Vosotros veis esa mirilla? Hermano, puedes pasar por el lado, cacho carne Qué máquina ellos juego... Qué máquina, cabrón Tío, hijaputa Save, save, save Save, save, save ¿En serio? ¿Te tanda. ¿Y eso? Vale, wow, wow, wow, wow. Vale, vale, vijen Va, vámonos, gente El más riesgo que te pira ¡Bum! Oh, oh, oh, oh, oh. <ríe> ¡Hermano, que malabarco! <ríe> ¡Killing! It. Save, please Oh, shit Nice Increíble En <ríe> verdad me, me emociona bastante bueno, no sé, día. No, a ver, voy a tener este I sentido, campeón. Eh. a, a ver, Fari, pienso. Vamos, increíble. Maldita Said, se la ha fumado, eh. Se la ha fumado bien gordo. ganador ¿sabes? no lo has pagado ni tú. O sea, deja de soñar, ¿sabes? Y te la Sage, ¿sabes? Toma, Sage, pilla. Ja, ja, ja, la madre que me parió. Uh, eh, troll, troll, troll. troll. Eh, GP yo, ¿Sabes quién llegó? ¿Qué, qué, qué, qué, qué sí? Gigi, hija puta. Auto muerto. Qué bobo, hijo Qué bobo, Love. hermano. Afa day, guys. Qué malo que eres, ya puta. Nadie me va a quitar mi MVP, churra. O sea, nadie me va a quitar mi MVP. El MVP lo que hace es que vais a ver ahora cómo eh, te escalan puntos el maldito bueno, Valorant o Riot Game. En Riot Game pasa lo mismo. O sea, si eres un support, te va a llevar un montón de asistencia, ¿no? En plan, entonces la peña se va a poner ese modo un poco más. Eh. O sea.